Empecemos. Como te decía anteriormente, muchas veces es probable que hayas escuchado que hay que generar contenido de valor. Este vídeo es un vídeo que me han pedido mis seguidores porque siempre a fin de mes genero un vídeo en el que respondo a una duda frecuente de uno de mis seguidores. Y como varios me han preguntado cómo generar contenido de valor y qué es el contenido de valor... He decidido realizar este vídeo así que si tú también tienes una duda me puedes escribir me dejas un comentario y tendré en cuenta tu eh, idea de contenido para subir un vídeo respondiendo a tu duda ahora sí empecemos con lo que es el contenido de valor Muchas veces te han dicho que tienes que generar contenido que le aporte valor a tu cliente ideal y lo cierto es que es así. Las redes sociales hoy en día se utilizan para llegar a tu cliente ideal a través de todo el valor que vas aportándole con los contenidos que vas publicando en tus redes sociales. No tienes que ir derecho a venderle tu producto o tu servicio, sino que tienes que buscar generar una situación de confianza, de aportar valor, de fidelizar a ese cliente a través de todo lo que le vas brindando. Sin embargo, cuando hablamos de contenido de valor, muchas veces se cree que estamos hablando de simplemente enseñar o resolver un problema. Y si bien esta es una parte del contenido de valor, no lo es todo. Para mí, generar contenido de valor es también tener en cuenta tu experiencia, lo que tú aportas, tener en cuenta también por qué tú estás creando ese tipo de contenido y también para qué lo estás creando y qué le va a aportar a tu cliente ideal. Y ahora pasamos a desgranar un poco esto. En primer lugar hablamos de por qué lo creas. Siempre que crees un contenido, tu contenido también tiene que ir alineado a tus objetivos. Tú creas un contenido que consideras de valor porque ya has estudiado al perfil de tu cliente ideal, sabes quién es, sabes qué necesita, sabes cuáles son sus dudas y en función de ello creas un contenido. Pero es importante que además de tener eh, presente al perfil de tu cliente ideal y de ofrecerle ese contenido que sabes que está esperando, que también ese contenido vaya alineado a tus objetivos tú tienes que tener una serie de objetivos en tus redes sociales y tienes que crear el contenido en función de lo que necesita tu cliente y lo que necesita tu cuenta para cumplir con esos objetivos que tú hayas planteado por ejemplo, en mi caso sería generar un vídeo explicando cuáles son eh, las tareas que yo realizo como Community Manager. Entonces, estaría cumpliendo con el objetivo de dar a conocer, por un lado, mis servicios y por el otro lado, explicándole a Community Managers cómo yo desarrollo mi actividad. Es decir, estoy aportando valor a un sector de mi audiencia y además estoy cumpliendo con uno de mis objetivos que es dar a conocer lo que yo hago. Esta es la forma en la que tú tienes que plantear tus contenidos para las redes sociales. Siempre piensa en aportar valor a tu cliente ideal, pero también piensa en cuáles son tus propios objetivos. En segundo lugar, ten en cuenta tu experiencia. Siempre que generes un contenido que, en el que tú hables sobre un tema que tú dominas, un sector en el que tú dominas y te dirijas al nicho, de tu mercado y tengas experiencia, evidentemente, porque tienes una empresa que se dedica a ese sector, vas a estar también aportando valor con tu experiencia. No es simplemente hablar de un tema educando, sino que además tú eres un experto. Si yo hablo de redes sociales, estoy aportando valor porque yo trabajo a diario con redes sociales. Por lo tanto, quien me lea sabrá que también está adquiriendo mi experiencia en ese contenido que le estoy brindando no simplemente soy una persona que está hablando de x tema sino que también le estoy aportando parte de mi profesión no es lo mismo si yo genero un contenido por ejemplo hablando sobre cómo hacer una dieta y adelgazar en tres días que si yo hablo sobre tres pasos para eh, optimizar tus redes sociales por ejemplo porque porque yo soy community manager evidentemente cuando hablo de redes sociales voy a volcar mi experiencia ahora si yo hablo sobre una dieta y ni siquiera la hice o ni siquiera conozco el tema pues evidentemente ese contenido no estará aportando valor independientemente de que pueda ser eh, de valor y pueda ser contenido que alguien esté buscando pero no estoy aportando mi propia experiencia, no estoy hablando de un tema que domino. Por lo tanto, eso sí que no es un contenido de valor. Por eso yo siempre sugiero que a la hora de generar contenido, siempre vuelques tu propia experiencia y hables de temas que realmente dominas. Yo, por ejemplo, no hablo nunca sobre eh, publicidad en eh, Facebook e Instagram Ads, porque no es un tema que si bien podríamos englobar dentro de marketing digital, de redes sociales, no es un tema en el que yo sea una persona experta. Por lo tanto, prefiero que ese tipo de contenido se consuma a través de eh, otras, otros perfiles, otras, otras personas. Es importante saber hasta dónde vamos a aportar valor con nuestra propia experiencia. Y... Eh, en último lugar, también, eh, lo que tienes que evaluar a la hora de generar contenido de valor es para qué le sirve a tu cliente ideal. Hay contenidos de valor que tu cliente todavía no sabe el valor que, que tienen. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, podría explicarle a mi audiencia cómo optimizar su tiempo programando eh, publicaciones en redes sociales. Y, también podría mencionar herramientas para hacerlo. Tal vez mi audiencia no conozca estas herramientas y eso no significa que yo no les esté aportando valor, sino todo lo contrario. Yo tengo que pensar, ¿para qué les va a servir? No conocen este tema, por lo tanto... ¿Les va a aportar algo? Sí, evidentemente sí. Volviendo a este ejemplo, les va a aportar mucho valor porque ellos no conocen estas herramientas, por lo tanto, no solo que voy a enseñarles algo, los voy a educar, sino que además los voy a ayudar a reducir los tiempos que ellos dedican a sus redes sociales y van a tener más tiempo para dedicarse a su negocio, que es lo que realmente les importa. Por lo tanto... No solo tienes que pensar en el contenido que es de valor para ti, lo que tú quieras enseñar, sino también ver cuál va a ser el beneficio de el contenido que vayas a generar. Independientemente de que tu audiencia, tu comunidad, tu perfil de cliente ideal no conozca el tema que estás contando. Tienes que centrarte en el beneficio que le aporta. Yo quiero enseñarle a mi comunidad a programar contenidos en redes sociales y a ellos eh, no les interesa bueno yo no lo voy a enfocar desde ese punto sino que lo voy a enfocar desde el beneficio desde el vas a ser más organizado vas a ser más productivo vas a tardar menos tiempo en las redes sociales y te vas a dedicar a lo que realmente a ti te interesa por lo tanto para mí el contenido de valor es la mezcla de la experiencia del profesional que está generando ese contenido más el contenido que realmente le aporta valor, lo que realmente tu audiencia quiere recibir y finalmente el beneficio que le supone a el perfil de tu cliente ideal. Con todo ella, con todas esas variantes, eh, variables, perdón, tienes que pensar en el contenido que vas a subir a tus redes sociales y que vas a publicar por lo tanto es importante que te pongas como quien dice en los zapatos de tu cliente ideal y que así logres generar contenido que sea atractivo para ellos y que le des motivos no solo para empezar a seguirte sino para quedarse dentro de tu comunidad y ser parte y ir fidelizando a esos seguidores espero que este vídeo te haya sido útil, como comenté al principio, este es un vídeo que me han pedido mis seguidores y siempre a fin de mes realizo un vídeo en el que respondo a una duda de uno de mis seguidores y lo subo aquí a YouTube. Así que si tú también quieres que responda a una de tus dudas solo tienes que dejarme un comentario y yo generaré ese contenido. Me vendría muy bien que me dejes tu feedback, también que me sigas en otras redes sociales, Instagram es donde estoy más activa, puedes encontrarme como birly.es, también estoy en Twitter y en Facebook y en LinkedIn como María Cecilia Ponce. Me haría mucha ilusión que me saludes en otras redes y por supuesto no olvides suscríbete a mi canal y nos vemos el próximo lunes. chao chao.